Algo que el hombre jamás entenderá. El silencio de una mujer dice mucho. Cuando ya su corazón se cansa de tanto, de tanto esperar, de tanto intentar, de tanto intentar que le den amor y suplicar, que le escuchen al menos una vez. Las palabras obrarán, las acciones se harán notar y ella solo se marchará. Llegará un momento en el que ella te dirá que todo está mejor que nunca, que no le sucede nada, que se siente feliz, pero amigo, la has herido por dentro, y el dolor que genera un corazón roto es muy, pero muy difícil, muy difícil de superar. A tu lado ella aprendió muchas cosas. Aprendió a no confiar demasiado en las personas, a siempre velar por su felicidad. Antes de alguien más. A cuidar y cumplir sus metas. Aprendió que quien la quiere de verdad se lo demuestra. Y no cuando sienten que la están perdiendo. A tu lado aprendió a quererse más. A tu lado se dio cuenta que lo tuyo era amor de a medias. Amor de a ratos. Era un amor de a poquitos. Que solo viene cuando le conviene. Pero no se queda. Que solo está como un fantasma ambulante, como un espíritu chocarrero que hace sonar la puerta y que parece que solo se asoma para estremecer el corazón y luego esfumarse. Que solo está cuando quiere, pero nunca cuando se le necesita. Te volviste esa persona para ella, ese hombre que estaba de ratos, que a veces se podía contar contigo y a veces no, que dejaste de ser ese chico que le daba caricias aterciopeladas, con palabras dulces rojo carmín, dejaste de ser esa persona única, dejaste de decirle que era tu niña especial, y en su lugar con trato seco, duro y hostil la empezaste a herir. Hasta el punto en que ella por ti lloró tantas noches, ya no era la misma, y aunque huía de tus recuerdos, este siempre aparecía como una sombra que le prometía que alguna vez volverías a ser el mismo de antes. Te encerraste en tus propios demonios, con tus propias inseguridades la terminaste por herir, con tus celos desmedidos y sin frontera alguna terminaste por alejarla de ti. Nunca te reparaste, nunca aprobaste el amargo sabor de tus pensamientos más oscuros, y en su lugar con él impactaste tus miedos, y la encerraste en una jaula de cristal, oro y carbón. Y ella pasó de ser la mujer en la torre, a ser la damisela encerrada en una jaula de oro, custodiada por el dragón de tus miedos, y escapó de ti, pero no se fue sin antes apostar una vez más por ti. Y sabes, ella te dio hasta lo que no tenía, y aún así la dejaste a la deriva, en un mar sin salvavidas y sin saber nadar. Le enseñaste que las palabras las lleva el viento, y que cualquier corazón puede jugar a amar. Hoy, gracias a ti, ella sabe lo que vale y lo que merece, y tú ya no calificas más, ya no la busques más. Ya no la persigas más, ya no le hagas más promesas que no puedes cumplir. Ella es una mujer que no acepta lírica barata, ella es una luchadora capaz de hacer lo que se le proponga, maravillosa, merecedora de todo lo bonito de la vida. Ella es una mujer que inspira, que motiva, que avanza, que cautiva con el corazón, que ama de verdad, que es capaz de convertir el dolor en alegría, es capaz de despertarse con una sonrisa aún después de una noche oscura y ténebre, siempre fuerte, siempre valiente, siempre hermosa, así es ella, así es mujer, que no se deja derribar por la dura sumisión del ayer, y que por otro lado, se arrecia el alma para prolongar la fuerza de sus pasos. Ya no estará aquí, ya no te buscará, sus mensajes ya no te llegarán, sus lágrimas por ti ya no vendrán más, esos días de disculpa y perdón se acabaron, se esfumaron con el tiempo, se hicieron ceniza, tus palabras son trill y ya solo dan risa, porque ninguna de esas palabras te las crees, porque sabes que no puedes cumplir ninguna de ellas, porque tus miedos te hicieron presa y a ella en suma la convirtieron en parte de tus paranoias. E imaginaciones propias de un burdo guionista que se construye para sí, las imágenes más hirientes que puede hallar en los espacios más inseguros de su mente, podrás amarla de verdad, tuviste tu oportunidad y no lo hiciste, habrá alguna vez que ella te perdone otra vez, lo dudo hubo mil y dos mil ocasiones más, y de ello no hubo más que la misma historia, el mismo guión aburrido, fofo y vacío de siempre. Palabras amalgamadas con ratos de placer y esperanza que al final no fueron sino un racimo de letras que eran borradas como si hubiesen sido escritas en la arena del mar, para luego ser desvanecidas por las olas. Así tus promesas fueron, así tus ganas de supuestamente amarla han sido y por muy duro que esto pueda decirse, sonarse o hasta interpretarse, el adiós es el destino que les espera a los que no saben amar. Ella fuerte será siempre, sabrá amarse a sí misma, sabrá dedicarse el tiempo que tú ya no pudiste darle, sabrá apoyarse y hallará a quien, si la quiera de verdad, sabrá darse ánimos cuando esté decaída, sabrá cómo salir adelante aun cuando la cruel y adversa tragedia trate de derribarla, hasta encerrarla en el ojo de un huracán inclemente. Y aún así, ella saldrá entera, sin ningún pedazo roto. Porque después de ti queda una mujer más fuerte que nunca. Después de ti queda una mujer que se aprecia, que ante todo se estima, se quiere, se valora. Y ya no está para medios amores, medias ilusiones, medias esperanzas, que solo la destrozan más. Ella ya no está para ti. Ella solo está para sí misma. Se dedica días enteros con sus alas, ahora surca el cielo. Se mueve libre lejos de aquellos dolores que alguna vez si es que alguna vez le causaste por no saberla atesorar. El amor es un cúmulo de experiencias fluidas, son el disfrute de una realidad que aquí está y tú nunca la supiste atesorar como era debido, por eso perderla fue el acto más trágico de tu destino, estar en su pasado fue el lugar que te corresponde ahora y del cual jamás nadie te sacará, por eso amigo, ya no la llames más, ya no le hagas cartas explicándole y recitándole el mismo discurso sin actos que le diste ayer. Esto ya son más que meras promesas, que no cumplirás, que no puedes cumplir por más que grites. Esta reflexión y este video pretende darnos un mensaje importante a nosotros como personas y quizás es un mensaje que va a ser más escuchado por ti, amiga, que, que me sigues, que, que me estás eh, siguiendo en redes sociales. Es un mensaje que realmente se le puede dedicar a una persona que te, que te perdió, que no te supo valorar y es un nuevo formato de video que también estamos probando en el cual quiero entregarte una reflexión al principio y después de esto darte una pequeña interpretación de lo que significa, de lo que es. Nuestras relaciones lamentablemente siempre están trastornadas por nuestros miedos, nuestras faltas de seguridad propia que a veces se reflejan en nuestro comportamiento. Lamentablemente como hombres, y en especial este, este video o esta reflexión en particular, está dirigida a aquellos hombres, incluyéndome, que estamos constantemente encerrados en la necesidad de ser aprensivos con las personas con las que nos relacionamos, lamentablemente en muchas ocasiones. Nosotros tratamos y tratamos y tratamos la manera de relacionarnos, pero nuestras inseguridades están ahí. Y, nos per y perdemos a personas valiosas, perdemos a mujeres valiosas en nuestras vidas por no entender la complejidad de nuestras propias necesidades emocionales y a veces las cargamos en otra persona, exigimos más de esa persona. Yo realmente no soy psicólogo, no soy, no soy consejero, no soy coach, ni nada que se le parezca, solo soy un humilde youtuber, o en este caso creador de contenido, y con esta reflexión simplemente es una forma simple, un mensaje sencillo para hacer ver la necesidad de siempre tener una seguridad propia de realmente sentirnos merecedores del amor que una persona nos va a dar, porque si nosotros no nos consideramos merecedores de este cariño, de este afecto, constantemente nuestras inseguridades van a terminar por alejar a la otra persona y la otra persona pues al final del día pues va a sentir que no se le quiere, que no se le ama o va a hacer que la relación sea tormentosa, sea mala, sea precaria y al final pues nos vayamos a, a ver inmersos en situaciones de celos, de inseguridades, de falta de amor y comprensión y comunicación. Y también sí que es cierto que también es un mensaje para aquellas personas que estuvieron en tu vida y que lamentablemente no supieron apreciarte, no supieron quererte también es un mensaje para ti, para que por fin puedas dejar ir a alguien, que si bien es cierto, significó algo en su momento para ti, ya es momento de dejarlo ir. Si este formato de video te gusta, donde hacemos la reflexión al inicio y luego una pequeña interpretación al final, pues déjame en los comentarios, dale like a esta fanpage, comparte este video si te gustó y lo que es más, eh, sígueme en mis restos de videos Búscame en YouTube también como v también vas a encontrar los videos de Ricardo Niño y Oriana Torres que también los tenemos ahí, actualmente Oriana es la que escribe todas las frases que se publican en esta fanpage, entonces muchos de los escritos de ella los utilicé en este video, entonces eh, más de, de 400 palabras más o menos fueron utilizadas, así que si te gustó esta clase de videos que son más interactivos, házmelo saber. Este es tu amigo Marco y nos vemos en otra futura reflexión.